¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero de verdad que les estén pasando muy pero muy bien. Eh, agradezco también su preocupación. Eh, fueron varios los que me estuvieron preguntando Manuel ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha vuelto a hacer video? Eh, ¿se, ¿Estás bien? Todo ese tipo de cosas. Eh, y la verdad les voy a decir muchachos eh, estaba mal de la garganta, estaba atravesando por una gripe, se me juntó con muchísimo trabajo Y aparte quería desintoxicarme un poco de todo este tipo de temas Porque ustedes saben que se recibe mucho hate, muchas amenazas Que yo sé que no paran en nada, pero también hay que darse un descanso de todo esto Pero aquí lo importante es que volvimos y volvimos con muchísima, muchísima más fuerza. Déjenme ver por acá. Entonces, muchachos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Eh, por ahí me estuvieron mandando muchas imágenes. Donde eh, me decían que ya estaban pagando. Que eh, ya estaban recibiendo pagos. Y sí. Sí, ya se hicieron alrededor de cuatro o seis pagos, una cosa así. Eh, eran muchas imágenes, pero muchas era el mensaje de email que les mandaron a esas personas. Y la otra es la, la captura de la wallet. Eh, no me quedé con la espinita y logré contactar a de estas cuatro o seis personas. Eh, dos de ellas, de esas personas. Y resulta y acontece que son personas muy, muy, pero que muy eh, cercanas a los líderes que están los más top de eh, Omega Pro. Quiere decir todo esto que fueron seleccionados con, eh, con pinza. Lo, ellos mismos fueron los que seleccionaron para hacer esos cuatro o seis pagos. Eh, y esto eh, lo logré confirmar con dos personas. Eh, con las que logré contactarme, de las que estaban circulando estas imágenes por todo lado, por todos los grupos de WhatsApp. Inclusive me dijeron, yo no autoricé, nunca me pidieron permiso para ellos mostrar estas imágenes en ningún lado. Entonces eh, ya sabemos qué es lo que están haciendo, lo que ya habíamos dicho en este canal, de que ellos simplemente le iban a pagar a menos del 1% de la población y que luego con eso iban a centralizar todos los focos en esas personas para decir vean estamos pagando pero lo que está sucediendo en realidad es eh, que le están dando más le están dando mucha relevancia a algo que no está fructificando a algo que eh, realmente no, no están pagando también tengo reportes de... Eh, de mucha gente que los líderes los están acosando. Los líderes les están diciendo: quiten mi imagen de ahí porque se va a ver, eh, lo, vamos a actuar legalmente, va a traer consecuencias. Eh, Youtubers que les han dicho: quiten ese video de ahí porque eh, usted lo que está haciendo es desinformando y bla, bla, bla, bla. Por aquí yo tengo. Por aquí yo tengo eh, una, un comunicado, un mensaje que me mandó eh, Colombiano Lara, un youtuber que ha estado hablando también mucho de esto. Déjenme ver si logro encontrar el documento, el perdón, el archivo en el que estamos hablando sobre esto. Eh, a colombiano Lara lo están amenazando, le están diciendo quite sus videos porque se van a ver en eh, consecuencias legales Ustedes saben que esta gente son una mafia, esta gente realmente es la peor calaña Y eh, por qué no me denuncian a mí, por qué no me eh, vienen y me, me amenazan a mí yo tengo los abogados que están eh, capacitados y me, me, me instruyen a mí en muchos temas. Y pues, gente, yo de verdad le digo a todos ustedes, no tienen por qué tenerle miedo a esta gente. Esta gente lo que hacen es jugar con usted, con el terror, con la persecución, con el miedo, porque en realidad esto es como si eh, un ladrón lo asalta a usted y resulta, y acontece que el ladrón va y lo denuncia usted. O sea, es algo que no tiene sentido. Esta gente cometió actos ilegales. Captación ilegal de dinero. Manipulación. Coerción. Muchos temas bastante serios. Como para, para que ahora se vengan a ser las víctimas. Entonces, yo lo reto a usted. Ex líder. A que me denuncie. ¿Por qué? Porque tenemos... Vean, hay cosas que a mí me han, me han pasado pruebas fehacientes de cosas que eh, han hecho los líderes, prácticamente tengo pruebas de, de, de todo lo que están más arriba, de cosas de, o sea, bastante más serias. No pongámosle lo, lo de que le están quitando dinero a la gente, no, hay cosas muchísimo, muchísimo más graves que esto y eh, hay cosas de las que la información sobre todo esto gracias a todos ustedes que me la han pasado eh, la hemos podido recopilar, tengo carpetas con todas esas muestras en mi computadora, con todas esas pruebas, con todos esos argumentos fehacientes eh, con pruebas contundentes que de verdad, de verdad, de verdad yo estoy deseando que alguno de esos líderes me denuncie. ¿Por qué? Porque en ese caso sí puedo sacar todas esas pruebas. Eh, no las saco en los videos porque son temas sensibles, son temas que no tengo eh, permitido eh, pasarlo o, o anunciarlo en mi canal de YouTube o publicarlo más bien. Eh, pero ante un juez hay muchas cosas que, que sí podemos eh, mostrar. Ya hicimos la denuncia contra Juan Carlos Reynoso eh, en, en, ante las autoridades de Colombia. Pasamos toda la información que recopilamos. Juan Carlos Reynoso te hicimos un KIC. Tenemos la dirección donde estás viviendo en Estados Unidos. Eh, todas las casas anteriores en donde has vivido. Tenemos eh, los números de teléfono personales de sus dos, de sus dos teléfonos iPhone. Y tenemos otros números de teléfonos alrededor de 30 que están registrados también a su nombre. Eh, mucha, mucha, mucha información que obviamente eso no lo voy a mostrar en el canal, pero ya todo eso se pasó a las autoridades correspondientes. Chicos, lo que les quería mostrar, vamos a escucharlo por acá, el audio donde están amenazando al youtuber colombiano Lara. Hermano, ¿cómo vas? Mucho gusto, papá. Espero que estés bien. Bueno, te habla directamente desde la parte de marketing de Omega. Lo que vamos a hacer, hermano, es que tú estás desinformando a las personas. Se te habló primeramente, amablemente, para que retiraras el video. Si necesitas una información directa, la puedes tener... Pero así no se hacen las cosas, hermano. Tú lo que estás haciendo es chantajeando. Entonces, siendo así las cosas, se te informa por aquí amablemente que se te van a bloquear las cuentas y las redes sociales. Debido, se va a empezar un proceso de reclamación para que se bajes automáticamente ese video. Oye, se te dio la oportunidad de que pudieras, aquí aquí no se está robando. Usted averigüe, aquí se tiene el contacto directo, se te da el contacto directo. Me pero esos jugando, chantajes, pero hermano, así como con mi compañera de trabajo, eso no van acá, hermano. Así que. De una vez se te está avisando que se te van a tumbar tus cuentas y se te va a empezar un proceso, hermano. Y aquí con chantaje no comemos, hermano. Aquí no vale la extorsión, aquí no vale el chantaje que si te devuelven o no te devuelven el dinero, bajas o no, no bajas. Entonces, amablemente se te dijo, así que amablemente se te va a decir que vamos a proceder. Así que disculpe si, si, si, si se ve afectado algunas redes sociales suyas y que Dios me lo bendiga, papá. Ya no me interesa si lo bajo o no lo baja. Cuídese mucho. Y tuviste la oportunidad de que te dieran un contacto directo para que puedas averiguar qué, qué pasa con tu dinero, en qué fechas, etcétera, lo uno, lo otro, pero así no se actúa, hermano. Que estés bien. Chicos, esto es para que ustedes se den cuenta del de, eh, nivel de chantaje que están eh, utilizando estas personas. Les voy a dar un poquito de contexto de eh, la situación. Resulta y acontece que eh, esta gente le escribe a, eh, a Colombiano Lara que eh, por favor borre unos videos de eh, Omega Pro en donde creo que es el video donde sale Angie Maya hablando que de hecho yo también voy a hacer un video sobre eso, lo tenía pendiente desde hace días eh, y le dicen que lo borre, que lo que está haciendo es desinformando que eso no es información verificada y bla, bla, bla. Vamos a poner un poquito de música de fondo. Ajá. Ahí, bajito. Entonces, eh, el colombiano le dice que si quiere que borre sus videos, que eh, le paguen la plata que le deben. Yo considero que es un trato justo y que, pues, si ellos tienen exigencias, también que cumplan las exigencias de... De la contraparte, que en este caso es colombiano. <coughs> Perdón. Eh, y ahí es donde le envía este, este, este audio. A mí me causa muchísima risa, pero muchísima. Porque eh, es lo mismo que me, me dijeron en Diverso FX. Eh, se me olvidó el nombre. Un chico con el que tuve contacto eh, me dijo que mi canal iba a desaparecer. Después de... me da 3, 4 días. Y que pues me iba a denunciar y aquí estoy todavía esperando la denuncia. Eh, el señor, eh, bueno, eh, en Omega Pro también me han amenazado, me han dicho muchísimas, muchísimas cosas. Eh, y es algo, como les digo, totalmente ilógico. Repito nuevamente, eso es como que si usted lo asalten en la calle y el asaltante le diga que lo va a denunciar él a usted. O sea, es, es algo totalmente que, que esta gente ya perdió el sentido de, de lo que es correcto y no, esta gente vive en su propio metaverso y ellos piensan que lo único correcto es lo que ellos hacen eh, y pues son cosas que ustedes también tienen que eh, entender que por más amenazas, que por más intimidación que por más eh, lo que sean, los que tienen la razón son los afectados en este caso todos ustedes eh, chicos, no me voy a extender muchísimo más, esa es la información que les traía para este momento eh, voy a estar subiendo vídeo un poquito más eh, con espacios de día de por medio eh, porque estoy preparando información y estoy investigando también otras compañías de esquemas Ponzi que son muy similares a Omega Pro y pues todo esto no es nada más encender la cámara y empezar a hablar, sino que eh, hay, hay información que hay que Recopilar y eh, verificar Chicos, eh, eso fue todo Muchísimas gracias a todos Por todo el apoyo que me han dado Muchísimas gracias a todos Por eh, su suscripción, por su like Recuerden, las peticiones De Change.org, las voy a dejar También como comentario fijado Y eso es todo